Hola amigos. Cada día, con nosotros, aprende un poco más de conocimiento. A principios del siglo XVI hubo una gran demanda en Europa de especias como la nuez moscada, el jengibre, la canela, la pimienta y el clavo. Debido a las enormes ganancias que traían, las potencias marítimas recorrieron el mundo en su búsqueda. Portugal fue una de las naciones pioneras y llegaron a Indonesia en 1511. Ocuparon las Islas Molucas, la principal fuente de especias de Indonesia. Al mismo tiempo, ocupar Melaka de Malasia, para que actúe como puerto marítimo para el transbordo de mercancías a través del Estrecho de Malaca. En 1602 se fundó la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, abreviada como VOC. El gobierno les encargó dominar el comercio. Gracias al desarrollo de la tecnología de construcción naval, sus barcos eran más rápidos, baratos y potentes, lo que les daba una ventaja económica y militar sobre Portugal. La VOC se sustituyó rápidamente a los portugueses en los importantes archipiélagos de Indonesia. Para 1641, habían extendido su control al norte de la isla Maluku, la parte sur de la isla de Borneo y Java Occidental y Melaka en Malasia. Los Países Bajos se convirtieron en la potencia dominante en la industria marítima. Entre 1700 y 1757 se produjeron tres levantamientos en Java, porque los holandeses establecieron fortalezas y ocuparon la tierra del pueblo. Debido a la pequeña escala, el liderazgo deficiente y las armas rudimentarias, los levantamientos finalmente fueron sofocados. Sin embargo, las guerras tuvieron un impacto significativo en el negocio de VOC. En 1799, la VOC entró en bancarrota y el gobierno holandés tomó el control directo de las tierras capturadas por la compañía. Desde entonces, Indonesia se considera una colonia. En 1801, los británicos se trasladaron de la colonia Malaya a la zona de Minahasa, el extremo norte de la isla de Sulawesi. En 1806 a 1814, el emperador francés Napoleón invadió y ocupó los Países Bajos. Gran Bretaña aprovechó la oportunidad para apoderarse de su colonia. Dentro de los ocho años de gobierno, los británicos abolieron la esclavitud y redujeron la explotación de las personas pagándoles dinero cada vez que necesitaban productos agrícolas. Eso ayuda a que la gente se sienta más cómoda. Sin embargo, no duró mucho. Después de que los franceses fueran derrotados y se retiraran de los Países Bajos, regresaron a Indonesia. A través de la Convención de Londres de 1814, Gran Bretaña devolvió la colonia a la ocupación holandesa. De 1825 a 1830, el príncipe diponegoro del sultanato de Yogyakarta en la isla de Java libró una guerra contra los holandeses. La causa directa es que los holandeses construyeron caminos a través de las tumbas de los padres del príncipe. Otra causa indirecta fue que los holandeses prohibieron a los aristócratas alquilar tierras a los agricultores a precios elevados, lo que provocó una disminución de sus ingresos. Durante los cinco años de guerra de guerrillas, el ejército del príncipe sacrificó mucho, llegando a unas 200.000 personas. Sin embargo, también causaron muchos daños a las personas y propiedades holandesas. Muchas instalaciones fueron destruidas y 15.000 personas murieron. La revuelta terminó en 1830, después de que el príncipe Diponegoro fuera engañado para entrar en la zona controlada por los holandeses con el pretexto de negociar un alto el fuego. Fue capturado y exiliado a la isla de Sulawesi. Después de la guerra, los holandeses aumentaron su explotación para compensar los daños. Poseen el 20% de la tierra cultivable, lo que obliga a los agricultores de la isla de Java a cultivar para exportar y entregarlos. Además, cada agricultor tenía que hacer turnos para trabajar 60 días al año en las plantaciones holandesas. Los holandeses encontraron poca confrontación antes porque tuvieron mucho éxito en vincularse con los reinos nativos y los aristócratas para explotar a la gente. En 1873, el bastante poderoso sultanato de Ase, ubicado al norte de la isla de Sumatra, se enfrentó a los holandeses. En ese momento, Indonesia existían varios reinos en las islas porque eran independientes y no estaban vinculados entre sí. De lo contrario, los Países Bajos no pueden ejercer el dominio. El reino de ase es donde se produce más de la mitad de la pimienta del mundo, por lo que la economía está muy desarrollada. A medida que expandían su territorio al sur de Sumatra, los holandeses también aumentaron su control hacia el norte. Antes de eso, los británicos eran la fuerza que mantenía vivo este reino. Sin embargo, en 1871 firmaron un tratado con los Países Bajos, que les permitía controlar toda la isla de Sumatra. A cambio, los británicos recibieron concesiones en la Costa Dorada Nacional de Ghana en la actual África Occidental. En 1874, los Países Bajos anunciaron la anexión de ASE. Al mismo tiempo, el rey ASE murió de cólera. Sin embargo, el movimiento de lucha continuó bajo la dirección de los caudillos locales y los líderes religiosos. No fue hasta 1912 cuando los holandeses sofocaron por completo el movimiento de resistencia. Murieron unas 100.000 personas en ASE. A principios del siglo XX, la reina de los Países Bajos promulgó una nueva ley, conocida como política de ética. En consecuencia, construyeron escuelas, hospitales y sistemas de riego para el pueblo indonesio. Sin embargo, todavía controlan estrictamente la economía y no brindan muchos beneficios a los agricultores. Debido al acceso a la educación y la recepción de ideas de Occidente, la intelectualidad fue despertando y tomando conciencia de la identidad nacional. Formaron partidos políticos y pidieron a Holanda que les devolviera la independencia. Al principio los holandeses permitieron la formación de partidos, pero luego comenzaron a armarse y fueron reprimidos. En 1927, nació el Partido Nacional de Indonesia con el objetivo de lograr la independencia total del archipiélago. Levantaron la consigna, una patria, un país y una lengua. El líder de la organización Sukarno fue arrestado y encarcelado durante dos años. En 1940, en casa, los Países Bajos fueron invadidos por la Alemania nazi. Después de dos años de lucha, se rindieron. En 1942, los japoneses invadieron Indonesia para deleite de la población local pensaron que Japón vendría a liberar a Indonesia del dominio holandés. Sin embargo, pronto se desilusionaron porque los japoneses eran mucho más brutales y saqueaban los recursos sin piedad. En 1945, Japón se rindió a los aliados y se volvió para apoyar el movimiento nacionalista indonesio, contra la reocupación holandesa. El 17 de agosto de 1945, el líder Sukarno declaró a Indonesia un país independiente. Aunque los holandeses intentaron restablecer su dominio aumentando su ejército, fueron derrotados repetidamente por las guerras de guerrillas del pueblo indonesio. Bajo la presión del mundo, especialmente de los Estados Unidos, en 1949, los Países Bajos acordaron devolver la independencia completa a Indonesia, poniendo fin a casi 350 años de gobierno. El vídeo termina aquí. Gracias a todos por verlo y darle me gusta. Si encuentra útil el vídeo, por favor denos un me gusta y suscríbase al canal para apoyarnos.